Hola, muy buenas, yo soy Skaby de la tienda de MaxMoods por el Tenerife, un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy pues vengo a traeros un pequeño entrenamiento, eh, sin más, eh, vamos a empezar con el vídeo Bueno, eh, como primer ejercicio y más destinado a lo mejor a lo que es el calentamiento, ¿vale? o pre por así decirlo eh, os pongo como ejemplo pues una, una serie de flexiones eh, especialmente indicadas si os vais a trabajar con un, con un compañero va a ser bastante más eh, divertido y llevadero lo que yo os propongo es que realicéis una pequeña, una pequeña escalera hasta 12 repeticiones como, bueno ya depende del nivel de cada uno pues a las que, a las que dé y e ir subiendo de dos en dos cuando yo hago dos flexiones el otro compañero hace dos flexiones, pero lo eh, interesante es eh, no parar digamos, por completo, sino mantener la posición digamos, eh, de flexión digamos erguida, ¿vale? con, los, con los brazos estirados y no, no apoyando las, las rodillas. Entonces diríamos, yo hago dos, mi compañero hace dos, yo hago cuatro, mi compañero hace cuatro, seis, seis, ocho, ocho, diez, diez, doce, doce. Vale, eh, como segundo ejercicio os propongo eh, fondos en anillas, para los que no tengáis anillas pues podéis hacer eh, fondos en paralelas eh, perfectamente, yo como tengo anillas pues eh, eso. Eh, lo que os propongo es igualmente una escalera pero elevando un poco lo que es la, la intensidad, en plan yo hago una, mi compañero hace una, yo hago dos, mi compañero hace dos fondos, así hasta 10. Y una vez lleguemos a 10 comenzamos a hacer la escalera de forma inversa, es decir 9, 9, 8, 8, 7, 7 y así hasta llegar nuevamente hasta 1 bueno luego en el resto del vídeo pues como podréis eh, comprobar he realizado otra serie de, de ejercicios, eh, ya el número de, de series y de repeticiones pues ya dependerá como siempre digo del, del nivel de, de cada uno de lo que pueda hacer por ejemplo, los fondos en barra paralela son bastante, bastante interesantes y bastante demandantes, eh, no solo a nivel de, de pectoral y crisis sino a nivel de, de estabilidad sobre todo. Son complicados de hacer, especialmente si no, nunca los habéis, los habéis probado. Lo ideal sería que la barra, o llegar hasta lo que vendría siendo la parte inferior del pecho, el rango de, de movimiento ideal y completo y bueno luego igualmente pues podéis ver una serie unas de flexiones en, en anillas por ejemplo que son bastante interesantes se nota un, bastante, un trabajo pectoral eh, realmente bueno y bueno eh, sin más eh, podéis eh, seguir viendo el vídeo darle para, darle para atrás darle para adelante a ver cuál es la técnica de los ejercicios que he ido eh, implementando también deciros que eh, a nivel técnico todavía me queda bastante que, que mejorar, especialmente con el tema de las, de las anillas. Y bueno, eh, sin más espero que os haya gustado el vídeo, que le deis un like y nos vemos en los próximos.